Hola a todos, soy Mario Álvarez chavarro y esto es Por Qué Leer, número 9 y el día de hoy les compartiré un nuevo libro que todo social media debe tener en su cabecera Bueno, el día de hoy les traigo el libro El Efecto Facebook escrito por David Kirkpatrick y editado por Planeta Gestión 2000 en 2011 Bueno, este libro nos describe cómo se creó y consolidó el imperio mediático digital de Facebook basado en las redes sociales y las claves que lo llevaron a convertirse en un fenómeno sociológico, cultural y económico basado en Internet pero, ¿por qué leer el efecto Facebook? Principalmente porque este libro explora la vanguardia tecnológica que ha demostrado Facebook en los últimos tiempos, así como la recreación de la vida en comunidad y los problemas de privacidad. Igualmente visualiza las ventas, la proyección, el modelo de negocio y la posible evolución que pueda tener esta red en un futuro. Asimismo, Kirkpatrick en este libro aborda el perfil de Mark Zuckerberg, comparándolo con el genio creativo de Bill Gates y Steve Jobs y nos ofrece los puntos claves para aprender su éxito. Bueno, espero que este libro haya sido de su agrado, y como siempre, si tienen alguna duda o comentario, no duden en comunicarse en mis canales sociales, o a este nuevo espacio que hemos creado para ustedes, www.marioalvarez.ch Gracias y hasta una próxima oportunidad.